Muchas gracias, señor presidente. Señorías, muy buenas tardes. Comparezco a este, ante esta comisión junto al equipo directivo de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, que encabeza Mar Sancho, es la viceconsejera, escritora de prestigio, para, presentar, para presentarles los presupuestos de la Consejería y de la Fundación Siglo, para el turismo y las artes para el ejercicio 2023. En esta comparecencia expondré los objetivos y las actuaciones para este periodo, prioritariamente orientadas a la protección y promoción del patrimonio, a garantizar el acceso de todas las personas a una cultura de calidad, al ejercicio y disfrute de la actividad deportiva y al fomento del turismo en Castilla y León. Todo ello con especial atención a las familias y al desarrollo del territorio rural en las nueve provincias, para asegurar una auténtica cohesión territorial. Por supuesto, nuestro principal patrimonio, desde luego a mi modo de entender, nuestro principal patrimonio y recurso, la lengua española, desempeñará un papel determinante como eje vertebrador de nuestras políticas. Son unas cuentas que atienden las necesidades reales de los ciudadanos de Castilla y León, con el máximo aprovechamiento de nuestros recursos en beneficio de todos. Y lo primero, antes de proceder a esta exposición, permítame recalcar que los presupuestos globales de Castilla y León y por ende los de esta consejería han sido examinados por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal que avala estas cuentas como factibles, advirtiendo, eso sí, del contexto de materialización de numerosos riesgos cuya acentuación se nos viene encima desde el agravamiento de la crisis energética a la escalada incesante de la inflación, al margen del cual parecerían situarse quienes desenfadadamente plantean gastos que distan mucho de ser razonables. Además, permítame añadir como punto de partida que nosotros, cuando digo nosotros, obviamente me refiero al equipo directivo de la consejería, tenemos claro, nosotros tenemos claras dos advertencias como suyas atinadas de Ramiro de Maestu. Lo peor que se le puede decir a un pueblo es que el dinero se ha hecho redondo para que ruede y con el dinero, que es cosa seria, no se juega, porque si no lo dominamos, nos domina. Y es que no caben los juegos verbales, las ocurrencias ideológicas o la distracción en aras de la demagogia cuando ese dinero, como es el caso, procede de los impuestos públicos y los fondos europeos, fondos que también son públicos y comunes, tan españoles como alemanes, franceses o italianos, y etcétera, etcétera, países todos iguales en derechos y obligaciones. El proyecto de presupuesto de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte para 2023 asciende a 212.267.462 euros. He dicho bien, 212 millones. Esta cifra implica un crecimiento global sobre el último presupuesto aprobado en cortes de un 50,92 para ser exactos, 71-62 millones de euros. El crecimiento se concentra fundamentalmente en las inversiones, que aumentan un 67-29%. Este aumento de las inversiones, unido al incremento de las transferencias de capital, que se amplían un 84-24%, hace que el conjunto de las operaciones de capital crezcan un 79,08%. ¿Cómo y en qué invertiremos el presupuesto? Vayamos por partes que, como explicó Ramón Jul, místico, mallorquín medieval, no hay virtud, tampoco es positiva, sin orden. Y, en consecuencia, empiezo por la Dirección General de Patrimonio Cultural. El presupuesto de la Dirección General de Patrimonio Cultural, encabezada por don Juan Carlos Prieto Bielva, profesional de experiencia contrastada, es de 28,42 millones de euros y crece, respecto del último presupuesto aprobado en Cortes, un 14,43 Los gastos en el capítulo 2, gastos corrientes en bienes y servicios, se mantienen invariables tal el, tras el incremento efectuado en ejercicios anteriores para potenciar el funcionamiento del centro de conservación y restauración de bienes culturales, que es un centro verdaderamente extraordinario, goza de reconocimiento, yo me atrevo a decir que universal, lo, es un dato que tengo muy, muy contrastado, y a veces en Castilla y León pues no somos conscientes o no valoramos lo suficiente las muchas cosas que tenemos. Y el Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, para mí el Centro de Simancas, es uno de ellos. El conjunto de las operaciones de capital de los programas de promoción, fomento y apoyo al patrimonio histórico y de investigación aplicada, y más de más, de, más de, se incrementa un 1396%. ...por mor de las actuaciones cofinanciadas co con fondos finalistas. El montante principal de este presupuesto irá destinado a intervenciones directas sobre bienes de patrimonio cultural... ...lo cual supone 14,37 millones de euros en inversiones en la restauración y mejora de los bienes de interés cultural tanto muebles como inmuebles y arqueológicos, más los 2,96, prácticamente 3 millones destinados a estudios y trabajos técnicos y al impulso a proyectos, a proyectos culturales. Esto conlleva que el importe global de las inversiones destinadas a la protección del patrimonio histórico crezca un 23,38%. A través del Programa de Investigación y Desarrollo se destinan 103.000 euros a proyectos relacionados con la investigación aplicada a temas con el patrimonio histórico, destacando especialmente el arqueológico y etnográfico. Se continuará con las líneas de ayudas destinadas al apoyo a proyectos de investigación por importe de 635.000 euros. Y tengo que incidir en una matización de importancia, el incremento presupuestario procede de fondos propios, no europeos, y el compromiso se suma y el compromiso se cifra en la suma de cuatro millones de euros anualmente durante un quinquenio, para alcanzar la cifra de 20 millones consolidados de incremento anual, en ello estamos. Así lo registrará la nueva Ley de Patrimonio Cultural, que actualmente está en el Consejo Económico y Social y que luego será sometida al dictamen del Consejo Consultivo y que finalmente llegará, entrará en su poder, llegará a las Cortes. Tal como expuse en mi comparecencia de legislatura, queremos consolidar a Castilla y León como un referente cultural en España y no solo en España en el mundo del español. En consonancia con dicha premisa, los pilares de nuestra actuación responderán a la convicción profunda de que estamos obligados, obligados a proteger, restaurar, conservar, difundir y poner en valor el patrimonio cultural heredado, pero vivificándolo, porque no se trata tan solo de curar heridas que, al cabo de pocos años volverán a abrirse. No se trata solo de restaurar, se trata de vivificar. Hay que cambiar el modelo de gestión radicalmente. El patrimonio bien gestionado es motor de desarrollo y factor de cohesión social. Y por ello es preciso involucrar a toda la sociedad en los procesos de recuperación plena del patrimonio histórico, artístico, inmaterial y natural porque nosotros tenemos la convicción firme de que constituye un valor esencial para la identidad de Castilla y León, para la identidad de España. En cabal consecuencia, será objeto de especial protección y apoyo. Y es que ese patrimonio cultural revela, proclama y mantiene las raíces que nos constituyen y explican como sociedad al tiempo que representa alguna de nuestras mejores perspectivas de futuro. Insisto, bien gestionado. Bien gestionado impulsará hasta extremos tal vez insospechados el desarrollo social y económico. Ahora bien, lo primero es el análisis exhaustivo del estado real de su situación y la cuantificación de sus necesidades. Por ejemplo, Cuántos monasterios y conventos hay en Castilla y León, en qué estado se encuentran y cuáles son las perspectivas inmediatas. Cualquier solución, cualquier solución empieza por el diagnóstico y sigue por la suma de esfuerzos. Así proponemos que, junto con las instituciones públicas, sean los agentes sociales quienes aporten su iniciativa en este campo una iniciativa que la Administración deberá potenciar en función de las necesidades técnicas, las posibilidades financieras y su contribución al interés general y a los objetivos estratégicos planteados. Este nuevo modelo de gestión incide en el aprovechamiento del retorno social y económico de dichas iniciativas. De ahí que estemos promoviendo una comunidad de organizaciones de carácter local, en forma de red descentralizada que articule el territorio en base a los bienes del patrimonio cultural. Dentro de esta línea de actuación, nuestro presupuesto consigna las partidas económicas que requieren proyectos tan notables como los siguientes. La gestión unificada del espacio cultural Las Médulas, a través de la Fundación Las Médulas. Para ello, el patronato ha modificado los estatutos y se ha contratado una directora gerente que ya está diseñando un plan de actuaciones para los próximos tres años. ¿Eh? Una profesional excepcional y, sinceramente, yo creo firmemente en sus planteamientos y en su capacidad de trabajo. Marian Re Revuelta, de origen leonés, estaba trabajando en México y hay un momento en que ella ha decidido volver a su país ¿eh? y volver a su país por donde están sus raíces. Por su parte, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte Apoya a la Fundación con su aportación anual y con la financiación de actuaciones arqueológicas, de investigación, protección y estudio de los frentes de explotación de la antigua mina y de los yacimientos arqueológicos y de gestión de visitas, difusión, divulgación e internacionalización de los valores universales del espacio cultural Las Médulas. La inversión prevista es de 400.000 euros. Las Médulas es uno de los destinos turísticos estratégicos de Castilla y León, y el desarrollo de sus fortalezas desde el punto de vista turístico es el pin principal del Plan de Sostenibilidad para Puente de Domingo Flores, que conforma nuestro Plan Territorial 2021-2024, dotado, dotado con cerca de 2.100.000 euros, sumados a los 400.000 que acabo de señalar de la Dirección General de Patrimonio. Segundo proyecto que consideramos de la misma magnitud, la ampliación y renovación ampliación y renovación ¿eh? de la Fundación Siega Verde, promovida por el Ayuntamiento de Fuentes de Oñoro, Villar de Arcañán y Villar de la Yegua, a cuyo patronato se incorporará enseguida la Junta de Castilla y León. Y no solo se incorporará la Junta de Castilla y León, son conversaciones e iniciativas que ya tenemos muy avanzadas. Y nos incorporaremos, nos incorporaremos con un proyecto similar al de las médulas, e, insisto, este proyecto está ya bien encauzado. Eso yo no me atreví a decirlo en la comparecencia de legislatura. En la comparecencia de legislatura nosotros teníamos la intención de encauzarlo. Ahora digo que este proceso está ya bien encauzado. El apoyo a la Fundación Atapuerca, con la financiación tanto de la investigación como de la difusión que lleva a cabo, junto con la Universidad de Burgos en este yacimiento, por un importe total de 160.000 euros. Además de estos proyectos, se amplía el apoyo a titulares y gestores de los bienes del patrimonio cultural a través de distintas líneas de subvenciones destinadas a financiar actuaciones de conservación y protección de los bienes proyectos de investigación, proyectos de modernización, innovación y digitalización en el sector del patrimonio cultural y también creando una línea nueva para las iniciativas orientadas a las entidades vinculadas con el territorio, haciendo así más eficiente la gestión, la gestión integral de los bienes culturales. Todo ello supone que el montante destinado a subvenciones en concurrencia competitiva suba un 35,8% con respecto al presupuesto de 2021. Igualmente, desde la Dirección General de Patrimonio Cultural, en colaboración con la Universidad de Valladolid, promoveremos un máster de habilidades para la gestión del patrimonio cultural que tendrá muy en cuenta la aplicación de las nuevas tecnologías. Saben ustedes que esa es una de nuestras preocupaciones enunciadas desde el principio. Estamos convencidos de que en Castilla y León hacemos muchas cosas bien, ¿eh? y algunas las hacemos mal y otras no las hacemos, y aquí falta gestión, falta gestión del patrimonio. ¿eh? Y esa es uno de nuestros objetivos esenciales. Entonces, vamos a promover un máster específico para la gestión, con el, cual, con el cual nos pondremos a la vanguardia de las iniciativas de formación en el ámbito de patrimonio cultural al incorporar metodologías y herramientas innovadoras y escasamente estudiadas en la formación reglada. La aportación de las nuevas herramientas y metodologías de trabajo generadas a partir de la digitalización, de la utilización de tecnologías punteras de documentación y análisis, fotogrametría, 3D, realidad virtual, escaneado y modelado, y de la gestión de datos generando espacios compartidos, está creando un ecosistema cultural que transforma los procesos de gestión del patrimonio cultural y constituye un reto al que tienen que enfrentarse las administraciones públicas y los profesionales. Y nosotros, además de tener que enfrentarnos a ese reto, nos vamos a enfrentar, nos estamos enfrentando ya. Para todo este proceso de digitalización destinaremos el próximo año más de 3 millones de euros Exactamente 3.300.000 euros, de los cuales una parte importante abortará la digitalización de las cuencas mineras de Palencia y León. Esta apuesta por la renovación, junto al estado de incertidumbre del mundo actual, se refleja en la Bienal ARPA 2022, que, como bien saben, se está celebrando con notabilísimo éxito, se está celebrando actualmente en el Centro Cultural Miguel de Libes y dentro de ARPA convocamos un congreso internacional en el que se reflexionará y debatirá sobre la manera de abordar estos procesos de transformación que, siendo constantes en la humanidad, la reflexión, las dificultades son una constante en la humanidad, ahora desbordan por su aceleración y dificultad de asimilar en pie de igualdad por todas las sociedades. ARPA muestra la apuesta de las administraciones y las empresas por desarrollar una gestión integral del patrimonio cultural, incorporando la digitalización como pieza clave de este proceso, una forma de trabajo en la que los datos objetivos que proporcionan edificios y bienes muebles recogidos mediante sensores evidencian su estado y fijan el objetivo para programar las inversiones. En ese sentido, proponemos una gestión innovadora a través de plataformas digitales que, mediante la recogida de datos en tiempo real, servirán para programar de forma anticipada las acciones para la conservación de los bienes culturales, así como para facilitar el acceso por parte de los usuarios. Este sistema de conservación, e insisto mucho en ello, permítanmelo, este sistema de conservación reorientará el actual modelo de intervención. El actual modelo de intervención está centrado en la restauración correctiva ¿eh? y lo reorientará hacia un sistema preventivo, que evidentemente será mucho más eficaz y que favorecerá, conllevará, la reducción de los costes, conllevará la rentabilización de la inversión en restauración, mejorará la imagen del inmueble o el elemento restaurado y contribuirá al establecimiento de un compromiso social. Este sistema de conservación también incluye mejoras relativas a eficiencia energética y de seguridad frente al expolio o la degradación, incendios o inundaciones. Un abanico de medidas que tiene su reflejo en diversos proyectos que están recogidos en este presupuesto. Por ejemplo, el proyecto preventivo que desarrolla la Universidad de Valladolid para promover un programa de inspección y planificación de mantenimiento de los bienes de interés cultural de Castilla y León. El presupuesto para este año contempla una partida de 184.850 euros. Un sistema de control remoto de elementos de patrimonio cultural en la provincia de Soria. Un sistema de vigilancia remota en los yacimientos arqueológicos de la provincia de Ávila. O la monotorización de la ermita de San Saturio, también en Soria, en las riberas del padre, del padre Duero. Estas actuaciones se verán reforzadas por un plan de conservación de yacimientos arqueológicos ...y un proyecto piloto de gestión digital integral del conjunto cárstico de Ojo Guareña. Además de estas actuaciones comprendidas en nuestro compromiso con la digitalización... ...destacan diversas actuaciones programadas para el próximo ejercicio... ...que cuentan con partidas específicas en el presupuesto... ...dentro del programa de promoción, fomento y al patrimonio cultural. Programa que, como ya he señalado anteriormente... ...experimenta un crecimiento del 23,38% hasta alcanzar los 17,7 millones de euros. Les enumero algunas de estas actuaciones. La restauración de las crujías del Hospital Simón Ruiz de Medina del Campo, que cuenta con una inversión de 180.000 euros. Todos estos proyectos están acabados la restauración de las cubiertas y el claustro de la concatedral de Soria, a la que dedicaremos 800.000 euros, la restauración del pabellón de novicios del monasterio de moreruela de Zamora, con un presupuesto de 426.000 euros, la restauración de las cubiertas del monasterio de Nuestra Señora del Prado, con una inversión prevista de 860.000 euros decir, de nuestra, de nuestra casa. Y es que la caridad, bien entendida, ya saben ustedes que siempre empieza por uno mismo. La restauración de la muralla tardoimperial del yacimiento de Tiermes, también en Soria, con una cuantía de 380.000 euros. La restauración de las cubiertas del claustro del monasterio de San Andrés en Vega de Espinareda, en León. Que, cuyo presupuesto se acerca a los 325.000 euros. También intervendremos en la muralla de, la, de Puebla de Sanabria, con una inversión prevista de 280.000 euros. Igualmente, restauraremos los paramentos de la Iglesia de San Vicente de Torre de Bavia, en León, con un coste de más de 250.000 euros. Y las cubiertas de la Capilla del Evangelio y delante Sacristía, de la Catedral de Ciudad Rodrigo, con una inversión prevista de 200.000 euros. Además de las actuaciones que acabo de señalar, se iniciarán el próximo año otras que no figuran con partida específica todavía, ¿no? como la restauración de las cubiertas y tratamiento de pluviales en la Iglesia de San Esteban de Segovia o la restauración de la cubierta y bóvedas de la Iglesia de San Miguel. Eh, hace pocos días el director general de Patrimonio y yo estuvimos en la iglesia de San Miguel, que es una iglesia céntrica en Segovia, está en un costado de la Plaza Mayor, es donde fue proclamada reina Isabel la Católica y donde está eh, el sepulcro de los sepulcros de la familia Laguna, del doctor Andrés Laguna, eh, el autor del Dioscórides. Y, bueno, es una cuestión muy debatida. Hay una obra importantísima, El viaje de Turquía, que algunos atribuyen a Cristóbal Villalón, otros pensamos que es el doctor Laguna. El doctor Laguna, en cualquier caso, es una eminencia en la medicina universal. ¿eh? Y, además, esta iglesia tiene un patrimonio de primera, de primera magnitud. Tanto el director general de Patrimonio como yo teníamos mucho interés en ir a, a esta iglesia. Nosotros somos gente que vamos a los sitios, ¿eh? estuvimos en las médulas y las recorrimos de arriba abajo. Dentro de muy pocos días iremos a Valpuesta e iremos todos, iremos el director de patrimonio, el director de turismo, la viceconsejera y haremos lo mismo, lo recorreremos de arriba abajo. ¿eh? Nunca hablamos de oídas, nunca hablamos de oídas. ¿eh? Y... Eh, no puedo dar la cifra de la intervención en San Miguel, porque es un, claro, unas cosas las vimos hace un mes y otras las acabamos de ver ahora y estamos en ello. Pero San Miguel es una iglesia que es absolutamente imprescindible restaurar. Y como es absolutamente imprescindible restaurar, la restauraremos y la pondremos en valor. Y a lo mejor empezamos a ponerla en valor ¿eh? enseguida. A todo ello hay que añadir los proyectos de, de poner en valor bien este patrimonio industrial que se acometerán en el marco del sistema territorial de cuencas mineras en León y Palencia, a los que destinaremos cuatro millones de euros. Todo lo expuesto constituye una muestra de que estamos avanzando en la dirección correcta en lo que a gestión integral, innovadora y digital y comprometida, del patrimonio cultural se refiere. En este sentido, hemos mantenido reuniones con las diferentes diócesis. Claro, muchos de los edificios de los que hablamos son de la Iglesia ¿eh? y hay que hablar con sus propietarios, y hay que ponerse de acuerdo. ¿eh? Y hemos tenido distintas reuniones con las diócesis con el fin de mejorar la gestión de esos bienes del patrimonio cultural que les pertenecen a ellos y que representan en Castilla y León un porcentaje elevadísimo. El pasado 28 de octubre se reunió la Comisión Mixta Junta de Castilla y León, obispos de la Iglesia de Castilla y León, para el patrimonio cultural, y se acordaron los términos de los convenios de colaboración a suscribir para establecer un marco de actuación común en materia de patrimonio cultural. Y ya tenemos una relación, una relación establecida por la Diócesis sobre cuáles son los edificios que requieren una intervención prioritaria. Yo estoy convencido de que todas las personas que estamos aquí conocemos muy bien el patrimonio cultural de Castilla y León, pero indudablemente quien mejor conoce las iglesias, los templos, las ermitas, los oratorios, pues… Es la, propia, es la propia Iglesia. Entonces ¿eh? pues queremos que ellos fijar con ellos las direstrices y no que se arregle el templo ¿eh? de aquel alcalde, diputado o amigo que tiene más capacidad de influencia. ¿eh? Queremos que haya unos criterios objetivos. ¿eh? Y la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte actuará de forma coordinada. ¿eh? con las diócesis, con atención preferente a los bienes. Como es lógico, dedicaremos una atención preferente a los bienes de interés cultural y siempre, siempre buscando ese mantenimiento y conservación de carácter preventivo. La consejería financiará, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias anuales, los trabajos y actuaciones que sean acordadas entre ambas partes, derivadas de las propuestas de intervención planteadas por cada diócesis. Además, facilitará las pautas y contenido del preceptivo plan de gestión que elaborarán las diócesis en relación con cada uno de los bienes que sean objeto de intervención y facilitará una herramienta digital en la que se incorporen los datos relativos a dicho plan de gestión. Este plan contendrá un programa de mantenimiento anual, la información relativa a la instalación y mantenimiento de sistemas de alarma y seguridad, sistemas de monitorización y sensorización y el envío de datos sistematizados sobre la gestión de esos bienes a través de esa herramienta digital facilitada por la Consejería. Además, las diócesis actualizarán los calendarios de visita pública de los bienes objetos de los trabajos y actuaciones derivadas de los convenios. Tal línea de actuación concertada es la que se recoge en el nuevo Plan del Patrimonio de Castilla y León, que estamos redactando y que esperamos pueda ser aprobado a principios del próximo año, así como el anteproyecto de Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León, que preveemos que sea remitido a estas Cortes a principios de, del 2023. Aspiramos a que la nueva ley profundice en una gestión integral basada en la participación de todos los agentes implicados, los propietarios, los agentes sociales y las administraciones públicas, capaces en su conjunto de identificar, impulsar y desarrollar sistemas patrimoniales Entendidos estos como conjuntos de bienes vinculados al territorio y a nuestra historia que comparten objetivos para su conservación y puesta en valor. Por su parte, el nuevo plan, cuya vigencia temporal se estima entre el 23 y el 26, es un marco que consideramos adecuado para desarrollar, aplicar y consolidar las estrategias y las políticas de intervención en estos bienes, Propondrá continuar avanzando hasta un pleno desarrollo en la gestión integral planificada que potencie la eficacia y eficiencia de las actuaciones sobre ese patrimonio cultural, propiciando la concertación público-privada y otros mecanismos de valorización social y económica que garanticen su conservación, uso y disfrute de los bienes culturales. Con dichas premisas y a partir de la experiencia acumulada en los anteriores planes de intervención, el nuevo plan se basará en un análisis actualizado de los agentes que lo caracterizan, patrimonio, paisaje y personas. A partir del análisis y caracterización de los bienes, los agentes participantes, los medios disponibles y los objetivos deseados, el nuevo plan potenciará nuevos modelos de gestión, articulando los mecanismos que permitan mejorar y evaluar las políticas públicas sobre el patrimonio cultural. Dos, Dirección General de Políticas Culturales. Señorías, como anticipé al comienzo de esta comparecencia... ...este proyecto de presupuestos tiene como uno de sus fundamentales objetivos... ...promover y garantizar el acceso a la cultura de todas las personas... ...con especial atención a las familias y al territorio rural. Al mismo tiempo difundiremos la riqueza cultural, artística y las tradiciones... ...que atesoran los pueblos de Castilla y León... ...incidiendo en el conocimiento, fomento y difusión de la lengua española... ...y de los autores de Castilla y León... ...y asimismo se apoyará a las industrias culturales y creativas propias... Para cumplir con estos objetivos, en este proyecto la Dirección General de Políticas Culturales tiene un presupuesto de 56 millones de euros, 56 cien euros, el cual incluye la dotación presupuestaria de la Fundación Siglo por un importe de 15,61 millones de euros y el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua con 600.000 euros. Este presupuesto supone un aumento del 8,80, millones de euros, ante el incremento de las actuaciones cofinanciadas con fondos finalistas. Las operaciones corrientes del proyecto de presupuesto para el 23 ascienden respecto al año anterior en un 14,53%, 3,82 millones de euros. Este incremento responde al del gasto de funcionamiento de los archivos, museos y bibliotecas, fundamentalmente los gastos energéticos, al acumularse en esta dirección general la mayor parte de los centros prestadores de servicios públicos directos. Intensificaremos el apoyo al Instituto Castellano y Leónés de la Lengua, al Consorcio del Museo Esteban Vicente y garantizaremos el funcionamiento de las fundaciones Miguel de Líbez, Díaz Caneja, Silos, Joaquín Díaz y Jorge Guillén. Las operaciones de capital se incrementan un 2,82%, 710.000 euros, siendo especialmente relevante el incremento de un 12,54% 650.000 euros de las inversiones. El capítulo 7 permanece prácticamente invariable, ya que el aumento de actuaciones se ve compensado con la finalización de las aportaciones al Centro Internacional del Español de la Universidad de Salamanca, dotado en el ejercicio anterior con, un, con cerca de 2 millones de euros, 1,95. En definitiva, el incremento de presupuesto de políticas culturales se acerca al 9%. Volveré a ser preciso, 8,80. Incremento debido tanto a los fondos finalistas como a los propios. Con esos recursos, Doña Inmaculada Martínez Merino y su equipo dinamizarán, en coordinación con las demás direcciones generales Insisto mucho en coordinación siempre. Esta es una consejería muy unida que trabaja de una manera planificada y conjunta y las direcciones, ninguna dirección es un reino de taifa. Estamos todos en el mismo proyecto y lo, hablando de Valpuesta, hablando de las médulas, inmediatamente se ve. ¿eh? Todos aportamos al mismo objetivo. El equipo de Doña Inmaculada, en coordinación con las demás direcciones generales, dinamizarán la programación de los festivales propios o coorganizados con otras entidades a través de la consejería o bien de la Fundación Siglo, incluido, por supuesto, incluido, por supuesto el Festival Internacional de las Artes y de la cultura de Castilla y León, el Fácil. Junto a estos festivales, como novedad, pondremos en 2023 el foco en las actuaciones culturales en el medio rural, impulsando y favoreciendo iniciativas que acerquen la cultura a todo el territorio, particularmente a los municipios de menos de 5.000 habitantes. En cuanto a las investigaciones, y centrándome solo en dos, anuncio que pronto entrará en presa una edición crítica de la noticia de quesos, del monasterio de los santos, justo y pastor. Hago un inciso porque acabo de descubrir una errata, ¿eh? y eso me, pa me parece estupendo, porque no hay texto, no hay texto sin errata. ¿eh? es el Monasterio de los Santos, Justo y Pastor de Rozuela, que es un documento incontestablemente fechado, ¿eh? hacia el 975. ¿eh? Y en esta edición crítica aportaremos nuevas lecturas, lo que no es precisamente una cuestión baladí al tratarse de un documento de tantísima antigüedad y categoría. Aportaremos nuevas lecturas porque hemos podido aplicar mecanismos de investigación que antes, no, que antes no estaban a nuestro alcance y había, por ejemplo, un fragmento que se entendía muy mal de la noticia, ¿eh? eh, porque leíamos mies y es mesa, en realidad, en realidad es mesa. Ya saben ustedes que la, la noticia es un texto fundamental y, y muy cargado de valor simbólico. Saben ustedes que el hermano Semeno que era el sillero del monasterio, ¿eh? En odicia que Frater Semeno espisis, es el único latinismo que tiene, y la de Frates Inelo Bacilar, que es un es un leonesismo que se sigue utilizando en Salamanca de circa de Santijuste, ¿eh? Ahí está toda, ahí está. Y esto es del 900 del 975 sin ninguna duda, ¿eh? Sin ninguna duda porque el hermano Sellero, el abad, le dice que reparta unos quesos y, lógicamente, lo apunta, porque le puede pedir cuentas, ¿eh? con motivo de una visita del emperador. Y ahora esa visita del emperador está fehacientemente constatada. Es decir, es un documento, un siglo y medio largo, un siglo y medio largo, largo, largo, ¿eh? anterior a las glosas, da igual, las emilianenses, las emilianenses o las silenses, ¿eh? Entonces, para mí verdaderamente es emocionante anunciar ¿eh? que hemos hecho nuevas lecturas de este que añadimos lecturas a este, a este documento. Y además, también tengo la satisfacción de decirles que ya hemos reunido, ya hemos conseguido reunir y estamos trabajando en los textos de los orígenes de la Colegiata de Covarrubias. Señorías, para su satisfacción. ¿eh? y especialmente para la de quienes dicen que en estas comparecencias a veces hablo en latín, ¿eh? he aquí unos ejemplos. ¿eh? entre sacados el documento que asienta la donación a cargo del conde García Fernández de ciertas heredades y eras de sal en Añana, Añana ahora pertenece a Álava, ¿eh? fechado el 24 de noviembre del 978. Fíjense en qué años me muevo en el 975 de la noticia y ahora me he un documento de Covarrubias del 978 ¿eh? víneas las aguas seis eras en el partiduero dos eras en una fontana con su pozo y e su osilo la tercera parte con suos montes puedo seguir, claro está pero me parece que es suficiente, igual que los investigadores de Atapuerca sacan oro de unos huesecillos mínimos para documentar los orígenes del español, de esta gavilla de palabras, los filólogos, en esta gavilla de palabras, los filólogos rastreamos los ecos iniciales de nuestra universal lengua común, en la que nosotros debatimos unas veces para desentendernos y otras, Ojalá fueran muchas para entendernos. A priesa cantan los gallos y e quieren quebrar albores, como rece el verso 235 del Cantar de Miocid. Tenemos prisa por quebrar esos albores, los albores del español. Prisa, sí, pero también lentitud, sosiego y minuciosidad. Principios básicos en nuestra metodología de trabajo. Les recuerdo aquel proverbio de Antonio Machado. ¿eh? Despacito y buena letra, que el hacer las cosas bien importa más que el hacerlas. ¿eh? Despacito y buena letra, que el hacer las cosas bien importa más que el hacerlas. Sí, la lentitud y la priesa, como se decía en los siglos de oro. Por cierto, los dos fieles de la balanza de Felipe II, cuya complejísima maquinaria estatal se movía así, con lentitud en las deliberaciones y en la toma de decisiones, y con priesa, con muchísima priesa, la que entonces era factible a la hora de aplicarlas. Regresaré a la documentación de Covarrubias, tomándolo ahora por una dudación de personas y bienes del 6 de enero del 974. Terras, víneas, hortos, molinos, incaballos, frenos, mutatis mutandis, avanzamos por las huertas de los archivos y las eras de las bibliotecas en molienda de palabras. En paralelo y complementariamente estamos desarrollando el proyecto que ya conocen, sobre los orígenes del municipalismo. La investigación de los fueros llevamos años realizándola desde el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua gracias a un grupo de especialistas de las cuatro universidades públicas de Castilla y León, no solo de las universidades de Castilla y León, pero el núcleo sí, el núcleo son colegas, profesores, especialistas de las universidades de Castilla y León, pero naturalmente no es un proyecto cerrado, ¿eh? ni es un proyecto excluyente de nadie. Este proyecto aporta conocimiento de nuestra historia, en especial del derecho, desentraña la evolución de la organización municipal y pronto lo concretaremos en una exposición de carácter itinerante. Una parte fundamental del presupuesto se destina al mantenimiento, funcionamiento, ...y a dotar de una programación de calidad... ...a los centros culturales dependientes de la consejería. Me refiero al Centro Cultural Miguel de ...a la Orquesta Sinfónica de Castilla y León... ...al Museo de la Evolución Humana... ...y Sistema de Atapuerca, al Musaz de León... ...que tiene un director estupendo... ...y que está desarrollando una estrategia... ...francamente muy sugerente al Museo de la Siderurgia y la Minería de Sabero y al Museo Etnográfico de Castilla y León, emplazado en Zamora. En conjunto suponen una inversión de más de 16 millones de euros. Además, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte comparte y apoya, comparte y apoya compartimos y apoyamos el proyecto de ampliación de la sede de la Fundación Atapuerca en Ibias de Juarros, en un edificio adyacente al de la sede actual. El nuevo espacio albergará la memoria del sistema de Atapuerca y el fondo documental del célebre paleontólogo don Emiliano Aguirre. Se conservará y difundirá allí su biblioteca científica y su archivo. El edificio contará con una zona de laboratorio para el intercambio científico. A su vez... Los centros de titularidad estatal gestionados por la consejería, archivos históricos provinciales, museos provinciales, las bibliotecas públicas de cada capital de provincia, la Filmoteca de Castilla y León con sede en Salamanca, todos estos centros tienen una previsión presupuestaria que supera los 6 millones y medio de euros. En síntesis de objetivos y medidas, cerraré este apartado Subrayando cuatro ejes prioritarios, esenciales y prioritarios. El primero, como ya he apuntado, garantizar el acceso a la cultura de todas las personas, dedicando particular atención, según derrata, ¿eh? a los habitantes del mundo rural, tradicionalmente desasistidos e incluso marginados, realzando y proclamando la inmensa riqueza cultural, artística y tradicional que nuestros pueblos atesoran. Para cumplir con este objetivo estableceremos líneas de ayuda en orden a la dinamización cultural de los pueblos más pequeños, resaltando su patrimonio material e inmaterial, con una dotación presupuestaria de 1.326.606 euros y lo llevaremos a cabo en colaboración con ayuntamientos y diputaciones. Yo soy muy partidario de colaboración, pero cuando hablo del mundo rural, especialmente de la colaboración con las diputaciones. Hay algunas diputaciones cuyo desempeño yo conozco muy bien, Verdigracia la de Segovia, ¿sí? y nos parece que lo que se haga en ese que es excelente su política cultural, que lo que se haga lo tenemos que hacer en colaboración. En colaboración, siempre en colaboración y en diálogo. Eso no quiere decir que estemos siempre de acuerdo. ¿sí? No quiere decir que estemos siempre de acuerdo, pero el desacuerdo no nos puede llevar a dejar de trabajar juntos. Y esa colaboración está concretada en el programa Escenario Patrimonio, en la red de teatro, en los circuitos escénicos. Estos programas cuentan con una dotación de millón y medio de euros. Nuestro segundo objetivo, nuestro segundo eje en este ámbito es el de la generación de espacios para que las familias disfruten de la cultura, mientras comparten conocimientos e intercambian experiencia. Para ello, realizaremos programas de alcance infantil y familiar en los centros culturales propios. A este planteamiento responden las programaciones familiares en el Centro Cultural Miguel de Libes, de la Orquesta Sinfónica, del Museo de la Evolución Humana o a través de festivales y, y ciclos propios ya circo, ya biblioescena. La Orquesta Sinfónica de Castilla y León, que se ha visto fortalecida con el nombramiento de un nuevo director titular de prestigio, enriquecerá asimismo sí sus actuaciones en 2023, mientras que el Centro Cultural Miguel Delibes acogerá una programación infantil juvenil para las familias hasta ahora inexistente. Y como gran novedad necesaria, Crearemos la hostil Joven, instrumento para el acrecentamiento y la consolidación de los músicos jóvenes de Castilla y León, que retendrá talento. Así, nuestros músicos jóvenes más destacados recibirán una formación integral con grandes figuras de la música clásica, a la par que se desarrollarán encuentros, conciertos y actuaciones. ...en todo el territorio castellano y leonés. Y quiero subrayar el trabajo en este sentido del gerente, de Jesús Herrera. Jesús Herrera está haciendo un trabajo verdaderamente magistral. La Orquesta Sinfónica de León, si alguno lo quiere ver yo se lo enseño... Eh, ha sido primera página en todas, las, en todas las revistas culturales de prestigio y en todas las revistas en todas las revistas musicales y esto lo ha conseguido Jesús Jesús Herrera y se debe decir así se debe decir así porque el trabajo de las personas hay que reconocerlo y esta consejería y este consejero que está muy orgulloso de todo su equipo lo ponderará siempre. Eh, otro de nuestros objetivos prioritarios, la puesta en valor del español y los autores de Castilla y León, acentuando estudios, seminarios, encuentros y el vínculo con Hispanoamérica. Esto es fundamental para nosotros. A este tenor estamos recuperando la relación con la Asociación de Academias de la Lengua Española, con ASALE, una relación muy estrecha, la consejería nunca la tuvo. Esa relación fue a través del Instituto castellano Leonés de la Lengua y se había perdido. Bueno, se está recuperando. ¿eh? Y, y al recuperarla, reforzaremos la personalidad del Instituto castellano Leonés de la Lengua. ¿eh? Y la reforzaremos no solo con esa dotación económica que subrayaba antes, 600.000 euros, sino a partir de la creación del Centro de Orígenes del Español con sede central en Burgos y cuatro subsedes. Valpuesta, Cardeña, Silos y Covarrubias. Proyecto de legislatura, ¿eh? es un proyecto de legislatura. Que lo vamos a comenzar, que lo vamos a comenzar, ¿eh? y lo vamos a comenzar por Valpuesta, ¿eh? y, lo, y lo vamos a comenzar este año, ¿eh? pero es un proyecto de legislatura. Además, impulsaremos las iniciativas para la enseñanza del español extranjero, con una dotación de 780.000 euros. En ese sentido, cabe destacar la celebración en Salamanca, en junio, del sexto Congreso Internacional del Español en Castilla y León, que coincidirá con el de la Asociación Americana de Profesores de Español y Portugués. Tras el último de los celebrados presencialmente, que fue en 2018, este constituirá un hito para la ciudad de Fray Luis y Nebrija, y Luis de León y Nebrija. Por supuesto, también facilitaremos el acceso a la lectura aumentando los fondos bibliográficos disponibles, en particular los gestionados por la Junta de Castilla y León. En este sentido, los recursos económicos registrarán un refuerzo de 200.000 euros, con lo cual la dotación total de este fondo ascenderá a 920.000 euros. El cuarto y último de nuestros ejes vertebrales de nuestros objetivos en materia de políticas culturales, se cifra en potenciar las industrias culturales y creativas y, en consecuencia, a nuestros autores y creadores. La dotación ascenderá a tres millones y medio de euros, con al menos unos siete millones de euros destinados a subvenciones en concurrencia competitiva. Además, dichos creadores hallarán espacio para protagonizar los programas culturales y expositivos que la, que la consejería organice o en los que colabore. Igualmente, contemplamos un importante apoyo al sector audiovisual, que hay alguien que esto no lo ha entendido, ¿eh? por medio de distintas líneas de ayuda, impulsando además la Phil Commission de Castilla y León, para que las nueve provincias se conviertan en polo de atracción de rodajes cinematográficos. A partir del próximo año se realizará una promoción activa, consistente en la identificación de productoras y oportunidades de rodajes, tanto para rodajes nacionales como internacionales, organizando misiones comerciales, misiones comerciales inversas de productoras y plataformas, audiovisuales de Castilla y León. Y del mismo modo respaldaremos y promoveremos y crearemos proyectos culturales y artísticos centrados en la historia, la cultura, las tradiciones y la etnografía de Castilla y León, fomentando la tauromaquia. ...en razón de sus aportaciones culturales, históricas, científicas, medioambientales y socioeconómicas. ¿Eh? Tres, Dirección General de Turismo. Después del repaso a las principales actuaciones en patrimonio cultural y políticas culturales... ...procederé a la explicación de los programas y las partidas de la Dirección General de Turismo cuyo presupuesto para este año 23 asciende a 85,23 millones de euros, lo que supone un incremento del 185,24%, 55,35 millones de euros, respecto a las cifras del último presupuesto aprobado en las Cortes. En este presupuesto se incluye la transferencia a la Fundación Siglo de 11,77 millones de euros. Dentro del capítulo cuarto de transferencias corrientes, se produce una reducción del 92,84%, derivado de la eliminación de las ayudas COVID recogidas en el presupuesto del 21, por importe de 2 millones de euros para favorecer la liquidez de las empresas turísticas. Frente a esa reducción, esta dirección general potencia sus operaciones de capital un 228,11% ante el incremento de las actuaciones cofinanciadas con fondos finalistas. En el capítulo 6 de inversiones, el capítulo sexto de inversiones, perdón por lo de seis, el capítulo sexto de inversiones asciende un 284,11%, y el capítulo séptimo un 223%. En ellos, al margen de las actuaciones financiadas con créditos finalistas, apostamos por campañas de apoyo al turismo, creación de producto y mejora de la calidad, tanto para empresas como para entidades locales, centros de iniciativas turísticas de interés regional, juntas de Semana Santa, ayuntamientos, diputaciones y denominaciones de origen y fomento del enoturismo. El importe conjunto suma 6,54 millones de euros. Bajo la dirección de don Ángel González Piera, cuya capacidad y talento se han confirmado ampliamente en los pocos meses que lleva al frente de este departamento bajo la dirección de don Ángel. Partimos de la garantía, contamos con la garantía de que esta cuantiosa ampliación presupuestaria de turismo será invertida convenientemente. Como he puesto de relieve en distintas ocasiones, nuestro compromiso con el mundo rural y con sus oportunidades de desarrollo es absoluto. En aplicación de ese compromiso desarrollaremos el programa de subvenciones a infraestructuras turísticas, dotado con dos millones de euros y dirigido a ayuntamientos de Castilla y León en régimen de concurrencia competitiva, programa este paralizado en el 21, que se, retoma, que se retomó en el ejercicio 22. Ahora bien modificaremos las bases que regulan su convocatoria, ajustando el objetivo de la subvención a actuaciones que verdaderamente supongan un recurso turístico que potencie el atractivo de las entidades locales, beneficiando a las que hayan sufrido alguna catástrofe natural y a las que, por sus características ambientales, patrimoniales o tradición cultural, posean recursos primarios que constituyan o puedan constituir un atractivo para su consolidación o formación como destino turístico y fomentaremos el desarrollo equilibrado de nuestro turismo, potenciando el turismo cultural y el enoturismo. En el primer caso, con uno de los programas que mejor potencia la relación patri patrimonio-turismo es el de la apertura de monumentos, que rentabiliza nuestra oferta monumental ...y contribuye al desarrollo turístico de sus zonas de influencia. Y también, en ese mismo sentido, apoyaremos todas las celebraciones de nuestra Semana Santa. Y en el segundo, mediante el apoyo a las rutas del vino certificadas en Castilla y León... ...que refleja el interés creciente por un, el interés creciente por un producto turístico con gran demanda... ...como es el turismo enogastronómico, con fuerte implantación en el medio rural y donde la oferta y demanda afianzan el liderazgo de Castilla y León en esta materia. A este desarrollo de producto turístico dedicaremos 985.000 euros. Continuaremos fomentando la competitividad de nuestro turismo y para ello pondremos el foco en uno de nuestros productos de referencia, el Camino de Santiago, francés. Centraremos nuestros esfuerzos en la señalización, en el camino. ...mediante una actuación planificada que supondrá una inversión de casi 600.000 euros. Otro de nuestros objetivos apunta a establecer la condición... ...ya les hablé antes de la conexión entre las distintas, entre las distintas direcciones... A, fortalecer, ...a establecer y fortalecer la condición de Valpuesta como punto de referencia en los orígenes del español. Para la promoción de Valpuesta como destino turístico, estamos trabajando con el propósito de que, de que conforme uno de los planes turísticos en la convocatoria 23-26, rehabilitando y adecuando la llamada casa quemada para convertirla, como diría María Zambrano en un lugar de la palabra que sea la primera de las cuatro sedes complementarias del Centro de los Orígenes del de Español de Burgos y la antigua colegiata, aledaña a la Casa Quemada, también podría beneficiarse de este plan a partir del acuerdo que corresponda con la Iglesia. El proyecto en el que estamos en este momento rondaría los tres millones de euros. Por otra parte, debemos impulsar la prescripción del destino Castilla y León con particular incidencia en la digitalización y en las plataformas online. Por ello, en, el, en este año ejecutaremos el contrato de creación del nuevo portal web de turismo de Castilla y León y de implantación y gestión telemática de servicios públicos digitales relacionados con la información turística de Castilla y León, como oficinas de turismo, museos o casas del parque, así como la accesibilidad de esa información turística. Asimismo, y en el marco territorial de Castilla y León 2325 contrataremos y comenzaremos la ejecución de la plataforma de cohesión inteligente de destino, CIT. Actuación de cohesión incluida en ese plan territorial, cuya finalidad será la creación de una infraestructura tecnológica común para la interconexión automatizada de los grandes núcleos turísticos de Castilla y León. Finalmente, Reportaremos nuestra comunicación con el sector a través de nuestro canal de alertas y de gestión de incidencias para facilitar a todos los profesionales y al resto de instituciones de una manera ágil y sencilla el acceso a la información del sector y a los diversos trámites administrativos. En este conjunto de actuaciones que inciden en la modernización de nuestro sistema turístico a través de la digitalización, invertiremos más de 6 millones y medio de euros. En promoción y apoyo a las industrias turísticas, especialmente a las de las zonas rurales, desarrollaremos las siguientes medidas. Un programa de calidad turística, con una dotación económica de millón y medio de euros, dirigido a empresas dedicadas a la hostelería, hoteles, restaurantes, cafeterías, bares, en régimen de concurrencia competitiva, cuyas bases reguladoras modificaremos con la finalidad de incentivar a aquellas empresas cuya oferta complementaria contribuya a conformar o constituir un destino turístico, a las que estén situadas en geografías que hayan sufrido una catástrofe natural. No hace falta que les dé la referencia que todos tenemos en el corazón. Y a los hoteles u ofertas complementarias que ofrezcan programas de turismo familiar, otra de las iniciativas que desarrollaremos en este sentido es el programa destinado a financiar nuevas inversiones hoteleras que cuenta con una dotación inicial de medio millón de euros que irá dirigido a empresas que realicen nuevas ofertas complementarias de alojamiento o de alojamiento y restauración, siempre en régimen de concurrencia competitiva. Tratándose de un programa de nueva creación y en consonancia con las disposiciones que venimos aplicando, en las bases se ponderará de manera positiva la instalación en lugares afectados por una catástrofe natural y a las empresas que destinen programas o precios especiales para el turismo familiar. Y se excluirán aquellas iniciativas que escojan como lugar de ubicación localidades con suficiente oferta hotelera y, en todo caso, municipios con más de 20.000 habitantes. Otro programa, el Programa de Formación Turística 2325, cuyo objeto consiste en realizar un diagnóstico previo sobre las necesidades del sector turístico para redactar después un plan a tres años, segmentado por sectores de actividad o materias transversales. Lo más novedoso de este programa es que se dirigirá tanto a trabajadores como empresarios, incidiendo en aquellos que, por sus cargas familiares, económicas o lugar de residencia, necesiten los cursos para el desarrollo de una actividad profesional. La dotación será de 300.000 euros el primer ejercicio, 400.000 el segundo y medio millón de euros el tercero. Otro plan, promoción turística en el exterior. Este programa lo, lo ejecutará la Dirección General a través de la Fundación Siglet, Siglo, y persigue el desarrollo de un plan de promoción turística exterior a tres años, aumentando la dotación actual de 125.000 euros a 250.000 en 2023 que se incrementarán hasta los 350.000 en 2024 y hasta 500.000 en 2025, para desarrollar actuaciones de promoción exterior en mercados que sean atractivos. Se promocionarán de esta manera mercados de destino de Castilla y León, así como segmentos de actividad con especial hincapié en el turismo patrimonial. En el turismo enogastronómico, contamos con 10 rutas enológicas y un patrimonio de bodegas subterráneas que es absolutamente único en el mundo. Y en el turismo religioso, Ruta de Santa Teresa, Ruta de San Juan de la Cruz, Ruta de las Catedrales, Camino de Santiago. Es decir, promocionaremos aquellos segmentos en los que presentamos una singularidad que acentúa nuestro atractivo en la concurrencia turística. Además, incentivaremos la participación en las labores de promoción de nuestras empresas y se abrirán mercados hasta ahora no tratados, como el coreano, donde hemos constatado que existe una demanda muy notable en turismo religioso y con el que ya tenemos abierto un proceso de diálogo. Prometedor. Otro programa, el de eficiencia energética, que se pondrá en marcha con una dotación especial dentro de los fondos finalistas de 16,3 millones de euros, afecta a los establecimientos con independencia arquitectónica que se dediquen al alojamiento y mejorará los costes y, por consiguiente, el margen bruto de explotación de unas empresas que han resultado especialmente castigadas por la pandemia. Las bases y la convocatoria se prevé que estén preparadas en la primera quincena de diciembre, por lo que se ejecutará en 2023 en su mayor parte. Plazo de realización es de tres años. Por último, pero no lo último, Soria. Si alguien se de Soria, ese alguien, desde luego, que no será esta consejería ni este consejero. Y aquí las pruebas. Cuatro planes de destino turístico en su convocatoria extraordinaria, 21-24, con un total de casi 10 millones de euros. Dos planes turísticos en su convocatoria ordinaria, 22-25, los anuncié en mi comparecencia de legislatura, por valor de 4.180.000 euros beneficiarios de los cuales son las hermosísimas tierras de Cobaleda y Duruelo de la Sierra, y un plan turístico en su convocatoria ordinaria 2225 para la capital del Olmo Viejo, hendido por el Rayo, por casi dos seis millones de euros. Así pues, siete planes con la esperanza del corazón y las razones de la cabeza puestas en el objetivo de hacer verdaderos aquellos versos machadianos, machadianos y como suyos de todos. Al olmo viejo, hendido por el rayo y en su mitad podrido, con la lluvia de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. Esta consejería procurará, que en Soria broten muchas hojas verdes. Y eso estará por encima de cualquier tipo de incomprensiones, de cualquier tipo de incomprensiones y por encima de cualquier tipo de polémicas. Cuarto y último, Dirección General de Deportes. Ahora procederé al desglose de las principales cifras y actuaciones de la Dirección General de Deportes, que cuenta con un presupuesto de 2177 millones de euros, 21.773.310 euros, lo que supone un crecimiento sobre el último presupuesto aprobado en Cortes del 4049. Miren, yo he oído muchas quejas siempre ¿eh? con que había poco dinero para cultura. ¿eh? Nuestro presupuesto está registrando un notabilísimo incremento. El Gobierno, el Partido Popular, VOD ha incidido en un crecimiento importantísimo del patrimonio de cultura. Todas las direcciones que he estado repasando tienen un crecimiento importante en deportes, en deportes de un 40-49%. El capítulo 2, que comprende los créditos para atención de los gastos derivados de servicios y suministros para la prestación de servicios de los centros de perfeccionamiento técnico de la comunidad, así como el de los gastos del deporte en edad escolar, sube un 4,69%. Gran parte de esta subida se debe al propio desarrollo de la actividad deportiva en edad escolar, cuyos gastos de organización y celebración se imputan al capítulo segundo como actividades deportivas, así como a los gastos de funcionamiento, en especial la energía de las instalaciones y centros de, deportivos. Las operaciones corrientes ascienden un 66,88 millones de euros un 66,68, 5,75 millones de euros. Y la partida de gastos cubre la organización de campeonatos de deporte escolar en las instalaciones deportivas de la Junta de Castilla y León, piscina Riesgueva, Campo de la Juventud, Centro de Tecnificación Deportiva de Soria, así como los derivados de servicios y suministros en los centros de perfeccionamiento técnico-deportivo. Respecto al incremento del capítulo cuarto en un 777, he leído, bien, he leído bien, el incremento del capítulo cuarto en un 777, 88%, se debe fundamentalmente a la imputación de este capítulo de las ayudas a federaciones deportivas, en línea con el sistema de más éxito y más implantado en, en, en toda España. El capítulo sexto, destinado a inversiones, asciende a un 761,93%. Esto responde al incremento de actuaciones cofinanciadas con fondos finalist, fondo finalistas. El capítulo séptimo, con cargo alcal se presupuestaban las ayudas a federaciones, clubes deportivos y eventos deportivos, presenta una reducción del 83,77%, por las razones antes expuestas en el incremento del capítulo cuarto, Por tanto, no supone una reducción en el apoyo a las federaciones y eventos deportivos, sino una variación en el modo en que las mismas se imputan a los presupuestos, atendiendo a la naturaleza de los gastos y actuaciones a financiar. A partir de esta ordenación, la Dirección General, dirigida por don Enrique Sánchez Gijo, ...multipremiado atleta paralímpico ¿eh? y multireconocido gestor de acontecimientos culturales y deportivos... ...esta dirección desplegará un conjunto de medidas en apoyo a las familias y la natalidad... ...muchas de ellas radicalmente novedosas. Aduciré un ejemplo, solo uno. Pocos días después de tomar posesión de su cargo... Enrique y yo pegamos la hebra por la ribera umbría de nuestro río Bejarano. Ya saben que los dos somos de Bejar, ¿no? el río Cuerpa de Hombre. He comprobado, empezó Enrique, que a las atletas embarazadas se les mantienen las becas el año de la gestación, lo cual está muy bien, pero también he comprobado cómo al año siguiente las pierden, pierden las becas, lo cual está muy mal. A partir de esta inquietud, Enrique y yo dedicamos varias tardes y noches a hablar con quienes teníamos que hacerlo. ¿Eh? Igual que para hablar de las médulas, vamos a las médulas. Igual que para hablar de Valpuesta, vamos a Valpuesta. Igual que para hablar de San Miguel, vamos a San Miguel. ¿Eh? Pues aquí dedicamos tiempo y además un tiempo estupendamente dedicado a hablar con quienes teníamos que hablar. ¿Eh? Y los dos llegamos a la misma conclusión. Los niños requieren muchísima atención durante sus dos primeros años. Todos ustedes han sido niños o niñas, pregunten a sus madres ¿eh? o repasen su propia experiencia como padres y madres. ¿Eh? Los niños requieren muchísima atención durante sus dos primeros años y eso conlleva que sus madres, por lo general madres primerizas, no puedan mantener sus entrenamientos ni sus marcas. Si ese es el problema, había que encontrar resolución y la hemos encontrado. ¿Cómo? Por un lado, rectificando el mecanismo de concesión de las becas a la excelencia deportiva, de modo que ninguna deportista o entrenadora de Castilla y León perderá el apoyo económico de la Junta por la causa, siempre feliz, de su maternidad. Por otro lado, ...creando lo que hemos dado en llamar el cheque bebé. Lo ha bautizado así Enrique Sánchez Hijo... ...a mí no me gusta este nombre. ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? Ayuda a fondo perdido... ...eso es lo que dicen los papeles... ...y yo digo ayuda a fondo ganado... ¿eh? ...que cubrirá los gastos inherentes al cuidado infantil... ...durante las dos o las tres horas diarias de entrenamiento. ¿eh? De, es decir, vamos a poner unas niñeras... ¿eh? A esas mamás primerizas o niñeros. Bien, niñeras o niñeros. Gracias, señora procuradora, gracias por su matización. ¿Eh? Llevo mucho tiempo hablando y Estela Sus no responde más que a eso. ¿Eh? De modo que esas deportistas y entrenadoras de alto nivel no se vean afectadas en su carrera deportiva durante los dos años inmediatos al nacimiento de sus hijos, el periodo más crítico para la continuidad de su carrera. En fin, continuaré exponiendo nuestros objetivos y medidas en materia de deportes. Aspiramos a un modelo deportivo en el que primen los deportistas, reorientando asimismo la política deportiva hacia actividades que otorguen un protagonismo activo a las familias, al objeto de estrechar los lazos intrafamiliares con una práctica conjunta. En consecuencia, intensificaremos el apoyo económico directo a deportistas, clubes, universidades y entidades organizadoras de competiciones y encuentros deportivos, desde el reconocimiento a su papel esencial. El proyecto de presupuesto 23 recoge las cantidades que se asignarán a las federaciones deportivas, que no sufrirán menoscabo alguno respecto de las concedidas durante este año. Así, se financiarán los gastos derivados de su actividad propia y los correspondientes al funcionamiento de los centros de estenificación deportivas reconocidos, que superarán los 3 millones de euros. La cantidad indicada contempla también el apoyo pleno de la consejería a la, a la plataforma audiovisual de las federaciones deportivas, que permite la difusión de las competiciones a, a través de cualquier tipo de dispositivo electrónico. Mas no nos limitaremos a apoyar a las federaciones deportivas. Como ya he señalado en otros foros y como acabo de recalcar, buscamos un modelo deportivo en el que primen los deportistas, verdaderos protagonistas del deporte y los clubes, estructuras inmediatas donde estos deportistas se integran y que les ofrecen el apoyo y las concepciones necesarias para desarrollarse y alcanzar su máximo rendimiento. De ahí que… Ya desde el presente año acentuemos el apoyo económico directo a deportistas, clubes y entidades organizadoras de eventos deportivos. Además, reforzaremos el programa de atención al deportista de alto nivel, enfocado en la ayuda a los deportistas que participan en la alta competición. El programa cantera de apoyo a los clubes de Castilla y León que compiten en categoría nacional. La concesión de subvenciones para la que participación en competiciones internacionales no ponga en riesgo la supervivencia de los clubes deportivos que hayan obtenido ese derecho y también incrementaremos las subvenciones a favor de las entidades organizadoras de eventos deportivos en nuestro territorio. Hablamos de casi 3 millones, de 29 millones de euros, incrementando el peso de los fondos destinados a los deportistas, a los clubs y a las organizaciones. Como ya he anunciado en diversas ocasiones, Queremos fomentar la política deportiva como herramienta social y formativa, con un fuerte componente educativo, universitario, de apoyo a colectivos vulnerables y con el norte orientado a la integración de las personas con discapacidad. En cuanto al deporte universitario, el proyecto de presupuesto consigna 342.000 euros para apoyar esta práctica. Con la cantidad indicada se abre la posibilidad a las universidades de la comunidad para organizar ...los Campeonatos Universitarios de España del 2023... ...proyecto ampliamente anhelado por nuestras universidades... ...y para el que ya hemos consignado los fondos necesarios... ...por lo que atañe al apoyo a colectivos vulnerables... ...a través de la práctica deportiva... ...el proyecto de presupuestos que ahora presentamos... ...cuenta con casi 100.000 euros... ...para apoyar financieramente este tipo de iniciativas tales como la compartida con Cruz Roja o con la Asociación Pajarillos Educa. Esta consejería hará cuanto esté a su alcance para cumplir con la proposición no de ley de las Cortes de Castilla y León para, para favorecer el desarrollo de planes para la dinamización de los entornos urbanos a través de la práctica deportiva, ¿eh? con especial atención a aquellas zonas afectadas por la desigualdad económica. En cuanto a la integración de las personas con discapacidad a través del deporte, el proyecto de presupuestos del próximo año reserva 67.000 euros para el programa Deporte y Discapacidad e incorpora una dotación de 15.000 euros para poner en marcha, junto al Comité Paralímpico Español, el proyecto Relevo Paralímpico de localización y Gastación de jóvenes con discapacidad, al objeto de iniciarlos en la práctica deportiva con la finalidad de convertirlos en futuros, en futuros deportistas paralímpicos de élite. Ya he citado la implantación en Castilla y León del proyecto Relevo Paralímpico, pero debo añadir que esta consejería sigue comprometida con el proyecto Todos Olímpicos del Comité Olímpico Español dirigido a los alumnos de segunda enseñanza obligatoria y primaria para la difusión de los valores del olimpismo entre la población más joven. Este programa, que alcanza ya seis convocatorias, se ha, hecho, ha hecho merecedor al Comité Olímpico Español de una mención especial por parte del jurado de los premios Podium del Deporte en Castilla y León. El presidente Alejandro Branco recibirá personalmente esta distinción el próximo día 22 de noviembre en la ceremonia, que tendrá lugar en el Centro Cultural Miguel de Y asimismo desplegaremos una campaña dirigida a nuestra población escolar para promocionar el juego limpio en el deporte, porque creemos en el deporte como lugar de encuentro, de formación de valores y de fraternidad. ¿Eh? Ahora cito unas palabras que no son mías ni nuestras, de nadie de la consejería. Cuando el deporte se practica... Poniendo a las personas en el centro y potenciando el placer de jugar juntos, hace crecer en cada uno el sentido de la participación, de compartir y les hace sentirse parte de un grupo. La dimensión del juego es fundamental, sobre todo para los más pequeños. Da alegría, genera sociabilidad y crea amistades y al mismo tiempo es formativo. A través del deporte se pueden establecer relaciones sólidas y duraderas. El deporte es un generador de comunidad. Estas afirmaciones son del Papa, con el que yo tuve el honor de, de, de hablar hace pocas, hace pocas semanas y fue una conversación que verdaderamente acentuó mucho mi respeto por él. Yo le estaba enseñando el... Le estaba enseñando el Becerro Gótico de Valpuesta, nuestra, nuestra edición crítica y pasímil y le estaba explicando que allí aparecían las primeras palabras de su lengua y de la, y de la mía. ¿eh? Y él me preguntó que dónde, dónde estaban esas palabras. Yo le dije en Valpuesta. ¿eh? Claro, yo digo Valpuesta y doy por sentido que todo el mundo sabe dónde estaba Valpuesta. No, pues evidentemente no, el Papa no tenía... ¿Por qué saber dónde estaba Alpuesta, puesta? Entonces, ¿y dónde estaba Alpuesta. puesta? Hablar ¿Eh? así apagado, ¿eh? en Burgos. Dijo, ah, Burgos, Burgos. ¿eh? Siempre que me hablan de Burgos, ¿eh? yo me acuerdo de aquel caballero y de aquel cantar, el poema del Cis. ¿eh? En sí ver, en sí ver, mujeres e varones, burgueses y e burguesas. ...por la fenestra son... ¿eh? ...en un castellano antiguo... ¿eh? ...literal... ...en sí lo ver... ...sin la preposición... ...cuántos yo me pregunto... ...cuántos políticos... ¿eh? ...del Parlamento Español... ¿eh? ...serían capaces... ...en una conversación improvisada... ...que no están advertidos... ¿eh? ...de citar así... ¿eh? ...dos versos del... ...del cantar... ...del cantar de Mioci... ...textualmente... En sí no ver mujeres y varones, burgueses y burguesas por las finestra son. Seguimos hablando y la conversación fue francamente emocionante. Si alguno de ustedes quieren, pues luego, la, luego la, la, las desarrollamos. Bien, eh, estas palabras el Papa las pronunció en la audiencia a los participantes en la cumbre internacional de deporte para todos el pasado mes de septiembre y estas palabras nosotros las asumimos en su integridad al considerar que toda inversión realizada para promocionar un deporte sano y limpio entre nuestros niños tendrá un, fu un efecto futuro enormemente beneficioso para terminar me referiré a la iniciativa, brevemente a la iniciativa para la implantación de la prescripción de actividad y ejercicio físico. En este proyecto, compartido para bien con la Consejería de Sanidad, apostamos por facilitar a personas inactivas o con patologías que requieran pautas de actividad y o ejercicio físico la ejecución de programas de actividad para su tratamiento y la posterior valoración por parte de los profesionales sanitarios de los resultados obtenidos. Complementariamente, pondremos en marcha sendos proyectos pilotos para orientar futuras medidas en lucha contra el sedentarismo y la obesidad entre los menores de Castilla y León y para facilitar que nuestros mayores accedan a un envejecimiento activo y saludable. Ambas líneas de actuación dispondrán el próximo año de más de 1.300.000 euros. Para eso, para todo lo que acabo de exponer, estamos aquí y hemos entrado en el mundo de la política, hemos entrado para esto. No estábamos y hemos entrado para esto, para todo lo que acabo de exponer. ¿sí? Para eso hemos entrado en el mundo de la política, quienes formamos el equipo directivo de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. Señoras procuradoras, señores procuradores, muchísimas gracias y quedo a su disposición.